Ofrenda de palma a Cristo Jesús esta noche cantamos dice así de esta manera. Alguien trajo grito de júbilo. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas. Cuidará de mi fe será Abierto, Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está descubierto Siento que mi barco está muy lejos de tu puerto ¿Qué será que ya no sale el sol en mis días? Ah, ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se vuelve tan largo? Sé que está sobrando a que no te sienta Sé que está sobrando a que no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar Viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Dígalo: todo va a estar bien. Y everything will. a Te bendiga, uh, un grito de julio y fuerte ofrenda de palma a Cristo Jesús.